Bienvenidos a la asignatura Inteligencia y Análisis de Datos Este curso introduce al estudiante al uso y desarrollo de herramientas analíticas aplicables para entender, analizar y evaluar los cambios y oportunidades que se presentan en las organizaciones Los contenidos generales que el curso aborda son los siguientes Estadísticas, Descriptivas y Visualizaciones distribuciones estadísticas, exploración y limpieza de datos, modelos de regresión lineal y regresión logística. Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de implementar soluciones usando software estadístico y crear visualizaciones. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.